Estamos ahora en comunicación con Roberto Bachman, analista político, director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Buenas tardes para todos. Eh, gracias por llamarme. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Eh... Quiero arrancar por la, la parte fuerte de lo que... Hay bastantes cosas, pero vamos a arrancar por la parte fuerte de, de estos días, que es, bueno, eh, el fallo de la Corte a cinco días de las elecciones en San Juan eh, y Tucumán. ¿Qué, qué, ¿Qué lectura puede hacer esto? Más allá de, digamos que por ahí no, no sé si está tanto en discusión si podían o no presentarse los dos candidatos, digamos, eh, impugnados, pero ¿cuál es tu, tu lectura política, si es que hay acá una lectura política respecto del de la, de la accionar de la Corte? Sí, parece muy obvio lo que está pasando. Esto no es de ahora, es otra expresión más. Eh, eh, hoy los, los este, instrumentos operativos de, de la derecha argentina, en algún momento fueron los militares para hacer este, golpes, hoy sería la, la intención, por lo menos lo que se está viendo, de generar golpes blandos que lo pueden hacer de, de distintas características. Lo pueden hacer utilizando eh, a la Corte Suprema o algún tribunal este, de, de, la, de, la justicia, de, de la justicia penal. Lo pueden hacer a través de los medios de comunicación hegemónicas con noticias, con tapas de diarios totalmente armadas, andados sincronizados, ¿no es cierto?, con la misma noticia con la misma interpretación, este, y con el establishment, este, que en algún momento puede presionar para tener prebendas económicas, ya sea un establishment más vernáculo, como empresas argentinas o los, los propios, más allá de, de los, de los eh, productores del campo, los productores medianos o pequeños, había eh, importantes productores que son los que tienen el monopolio. Que son este, las grandes semilleras, algunas nacionales, como lo era Vicentina hasta la quiebra, o algunas otras que son multinacionales. Y esto no es nuevo, esto ya ha pasado, esto tiene que ver con el law esto tiene que ver con, lo, con la condena a Cristina de una manera insólita, este, esto tiene que ver con el intento de magnicidio de Cristina que no se investigó, esto tiene que ver con el lago escondido, ¿no es cierto?, donde jueces este, y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, jueces y algún fiscal también, fueron a un fin de semana pago a todo trapo, a todo lujo, al agua escondido. Y, a, y ayer fue el tema, le tocó este, a dos provincias. Más allá de que ya, estaban en el límite, digamos, este, hay mucha discusión con respecto a esto, habló sobre del este, podría hablar también este, en su momento Pablo eh, este, Rubira de Misiones, que también le tocó que no lo dejaron presentarse eh, Beretinec que, con... que estaba también en el límite y no lo dejaron presentarse, por eso fue gobernador y lo es todavía para las Carreras pero acá hay un tema con que fue diferente, no fue la Corte Suprema fue la Corte de la Provincia claro. acá hay federalismo entonces hay que respetar primero el federalismo, o sea, la Corte es la última instancia. Es cierto que la Constitución les permite, es toda una interpretación al respecto de intervenir, si es, es porque es la última instancia, es cuando, cuando fallan todos los demás en contra. Pero aquí no pasaron por los tribunales provinciales, no confiaron en los tribunales provinciales y además podrían haberlo hecho antes. Estas denuncias están presentadas en diciembre del año pasado. Estamos a, ayer estábamos a cinco días de las elecciones, con las urnas repartidas, con las boletas repartidas. Ahí hay mucho dinero, ahí hay mucho esfuerzo. Yo ayer hablaba con algunos dirigentes de esas provincias este, que conozco, que he trabajado con ellos en alguna oportunidad, y estaban denostados. Este, y esto es, es quitarle el derecho a la gente de elegir a sus propios a sus propios candidatos eh, y dejar en claro que muchas ganas que gane pero el peronismo no tiene, claro. ¿no es cierto y esto es lo que empieza a tornarse todo muy dudoso eh, en una en una con una institución que es este, el poder judicial y dentro del poder judicial en la punta de ese iceberg aparece este, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es grave, es grave, tiene esta interpretación política, por eso salió tan fuerte el presidente de la Nación, este por eso salieron tan fuertes muchos este, gobernadores, por eso salieron tan fuertes muchos políticos. no, este Y esto bueno, es una asignatura pendiente. Son los instrumentos, digamos... Lo que en algún momento Artú se llamó los aparatos ideológicos del Estado. Esto ya no es un aparato ideológico, es un instrumento operacional, porque también es parte de este juego las corridas contra el dólar, porque son parte de, esta, de esto, las grandes financieras, las grandes, este, eh, este, ¿cómo llama?, eh, agentes de bolsa. Eh, piensen ustedes que la última corrida del dólar, que llegó al dólar de 390 y pico a casi 500 pesos, empezó con una información eh, de una de las... Se, se llama este, Maxi Capital que es una, una, ag una agencia de bolsa que tiene integrantes, algunos de sus directores son de la familia Brown Menéndez este, eh, con una nota a sus clientes argentinos e internacionales que compren dólares porque se venía una fuerte devaluación en Argentina, y, esta, y esto que después ellos no la desmitieron, no la desmitieron, uh -huh. pero se la asignaron a un empleado infiel, claro. entonces, este, bueno, este para evitar sanciones, que, sí, se la sancionó a muchas de ellas que operaron, pero esto va más allá de las sanciones, es una política, es una política. Y entonces, y esto tiene que ver con este, la generación de golpes blandos. Así Roberto, como... así como estaba señalando que desde la política se denunció la gravedad, también desde la política hubo quienes se atribuyeron la decisión como propia, que salieron a decir desde la oposición, Bullrich, por ejemplo, frenamos las elecciones. Por supuesto. Frenamos este, los intentos pero ya había salido Pero fíjense ustedes cómo está sincronizado que, porque acá hay que meter también en, en, en esos instrumentales a muchos políticos opositores ¿no es cierto? Macri lo dijo, empezó a hablar de este tema lunes porque hay que juntar la información hay que agarrar archivos y empezar a juntar ¿eh? hay mucho trabajo para hacer ahí Fíjense ustedes que el lunes, Macri, cuando le, o Marte, ya no me acuerdo, pasan tantas cosas en este país que cuesta recordar los días. Y pasó hace poquito, ¿no? Hoy estamos a jueves. Eh, Macri eh, declaró que esto pasa porque son tres provincias este, que después se tuvo que rectificar, son tres provincias feudales, empezó a instalar el tema del feudalismo. Claro. Empezó a instalar el tema del feudalismo. O sea que Macri el día lunes o el día martes ya sabía lo que iba a pasar. Está tan claro, es tan evidente que Macri sabía esto, que está presente, Macri maneja estos, a todos estos jueces, este, eh, ya lo hizo, no será presidente, ahora es más difícil controlar las reuniones, tiene todo el derecho a reunirse con quien, con quien quiera, como todo ciudadano tiene derecho a reunirse con quien se le cante, digamos, ¿no? Para eso está la democracia y para esto la, la libertad. Entonces, ahora lo que nos queda es. Defender la democracia de, de, de este ataque de, de, con todos estos instrumentos, en este caso con el fair, defender la muerte de la democracia, porque esto es un, esto ya va al segundo intento de golpe, de golpe institucional, de golpe blando, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? No de golpe de estado militar que ya no existe, solamente quedan algunos países africanos o en guerra. De países eh, del Medio Oriente, pero acá ya desde que se fueron los militares en toda Latinoamérica, desaparecieron los gobiernos militares, empezaron a darse golpes blandos golpes blandos como el que, lo que, los que ocurren en Perú a cada rato, ¿no es cierto? Eh, donde el, el congreso peruano es parte de ese juego. Golpes blandos como el que terminó con Dilma Rousseff y que generó una situación que terminó con Lula preso. Bueno, y Corte también blano. porque la derecha accede al poder mediante el voto. Nos ha pasado eso también. En todo el mundo se da ese fenómeno. ¿eh? No es un fenómeno de América Latina o de Argentina. Esto está pasando en Europa, esto pasó en Italia. Meloni es este neo, es neofascista, reivindica al Duque Mussolini. Y Vox este, en España está creciendo a pasos adelantados. Podemos está en crisis. Este, y Le Pen en, en, en, en, en Francia está apretándolo cada vez más. A, a este al, al presidente francés especialmente a Macron sí. especialmente en un momento donde Macron se tuvo se corrió bastante a la derecha sí. bastante a la derecha con el tema de las jubilaciones sí. con el tema de, sí. de, de aumentar la edad jubilatoria de dictarles prebendas muy muy ganadas digamos eh, históricamente de menos, menos horas de trabajo y esto se está sintiendo con mucha fuerza en el mundo entero. Claro que acceden con elecciones, pero cuando no pueden acceder con elecciones, porque se da vuelta la tortilla, fíjense lo que pasó en su momento en Perú, lo que pasó en Chile, que se les dio vuelta la tortilla. Bueno, acceden a cualquier instrumento. En Perú lo utilizaron, en Brasil lo utilizaron, <coughs> en Paraguay lo utilizaron. Cuando Lugo les ganó la, la elección al, al, este, al Partido Colorado este, paraguayo. Y en Argentina, por supuesto que lo están utilizando, por supuesto, la condena a Cristina es una vergüenza, es una vergüenza jurídica. Roberto. No tiene, no tiene bollete, pero una, bueno. Roberto, una, una última preguntita muy, muy cortita porque tenemos que, que ir a tanda, pero muy, muy breve. ¿Cómo pensás? No sé si, si lo, lo estuvieron viendo, bueno, con, con tu experiencia por ahí lo, lo puedes decir, aunque por ahí no hay mucho antecedente de esto. Sí, esto, porque entiendo que eh, en algunos casos, creo que en San Juan, sí, no, no estoy recordando el caso de Tucumán, eh, las elecciones iban a ser igual, que incluso ahí va a ir la boleta, en algunos casos la aparece eh, que, con casillero, eh, con el candidato eh, a gobernador, eh, ¿Piensa que esto va a tener algún impacto respecto de la concurrencia hacia las elecciones este fin de semana? Eh, ya sea en el sentido negativo o en sentido positivo, digamos, un poco en reclamo de esta intromisión a, hacia el federalismo y, bueno, y hablar con, con esto de, de cinco días antes. Muy, muy breve. Sí, no, está, no, no está decidido todavía. En, en Tucumán ya seguramente es muy probable que no hace ah. Y en, Y en San Juan hay, hay una diferencia entre lo que piensa la política y lo que piensa el tribunal. Ah. El tribunal dice que hay que ir a las elecciones este, municipales, ah. porque lo que esto pone en tener juicio es la elección al gobernador, claro. obviamente, si es nacional la elección al gobernador, también están en juego otras elecciones ahí, pero no, pero hay, hay dudas todavía, no no están, están este, consultando, porque es muy difícil ir una elección por la mitad, sí, totalmente. por supuesto que puede ser muy baja la concurrencia, y pueden darse cosas extrañas nadie quiere arriesgarse al tanto no, totalmente. especialmente en San Juan que no. no te olvides que hay ley de lemas en sí San Juan, exacto va ¿no? bueno, entonces eso es muy importante sí. porque después se hacen especulaciones claro. para adelante que no son buenas, que se haga Así que hay muchas distancias. No está muy decidido. Roberto, ¿Sí? mucha, muchas gracias por, por este muchas tiempo que nos, que nos has eh, dedicado, muy, muy clarificador tu, tu, tu mensaje. Y bueno, eh, compartimos esto de que hay que seguir luchando por, por la democracia. Muchas gracias, Roberto. Por supuesto, está pronto. Chau, chau. Era Roberto Bachman en Economía de Bolsillo.